Un tribunal constitucional que le aceptara todo lo que él le pidiera, que tuviera facultades para eliminar la Asamblea Nacional y para desconocer cualquier cosa. Lo mismo que está pasando aquí, lo que pasa aquí, cuando está pasando en tu casa tú no lo ves. Yo veo... Termina. Adelante, no hay problema. Yo, yo veo aquí en estos sistemas que ambos, tanto derecha como izquierda, en gran parte han fracasado con relación a lo que se llama resolver los problemas sociales de su población. No tanto veo a un Evo Morales fracasado, porque ha sido muy, ha, ha sido muy exitoso en lo que se llama eh, mejorar la economía de Bolivia y situar a Bolivia en cierto grado de desarrollo, siendo uno de los países más pobres del hemisferio. Sí, decisiones muy desacertadas. Porque considero que la decisión de volver a un tercer periodo y, forza, y forzar la permanencia es simplemente un retroceso a lo que él mismo enarbolaba, la democracia. Es lo que la base fundamental, Fulvio, con el perdón tuyo, de la democracia es la alternabilidad en el poder. Es precisamente. Entonces, tenemos una continuidad en estos líderes de izquierda que hablan de democracia que hablan de solidaridad con el pueblo y luego se inquistan en el poder y se vuelven dictadores porque ya no podemos llamar a un Daniel Ortega a Nicaragua a un presidente hay que llamarlo un dictador por lo que está pasando ahí lo mismo pasa con Maduro es un dictador bajo las condiciones que hay en Venezuela pero también los gobiernos de derecha que hoy tenemos en el hemisferio como es eh, eh, eh, el de Chile es un gobierno que ha fracasado ¿Por qué? ¿Tú ves alguna diferencia entre Maduro y Danilo? Juégatela. ¿Que si veo? ¿Alguna, ¿Alguna diferencia, diferencia para los fines parte. de ponerle calificativo de dictador? Bueno, a Danilo le falta eh, Que haga un, un, un okay. eh, Lo que hizo eh, Maduro en Venezuela Que destituyó la asamblea Hizo una él Al no tener la mayoría Exactamente, la ahora aquí Danilo una... la tiene toda Exacto, <ríe> todas, por, no, por eso no ha sido Entonces, necesario hacerlo No ha sido necesario, pero Ahora eso permite cierta brecha, sí. permite cierta brecha de decir que estamos en democracia, excipiente, tierna, pero deja algunos espacios, ¿verdad? Todavía no podemos decir es una dictadura. Bueno, pero por ejemplo, si tú tomas como referencia de que te preparen, por ejemplo, un trompo embollado para salir de la jueza de más prestigio que tenía la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia sí, con sí, un sí, procurador sí. que se comportó como un canalla. Ya esas son evidencias. No, pero que yo he cancelado gente porque me faltado el respeto. Ya esas son evidencias. De, de, de de claro claro, rayan, esas son manifestaciones, claro está. Esas son manifestaciones. Ahora bien los problemas de los pueblos siguen ahí. No claro ha que habido sí, una claro solución sí, real sí, así a es. los problemas sociales de, ni de los pueblos. Ni no ni ni de los de Entonces, por resultado, por resultados, ha sido un fracaso. Mira, claro vamos sí. a saludar a Yerjan, que sí. se acaba de integrar al Salud. panel. Buenos días. Buenos días, Amado. Antigua. Buenos días a todo el equipo y buenos, buenos día días a la gente que nos sigue a través de el canal 10 de Telenor y para todo el mundo a través de telenor.com.de Mira, Bien. Amado, y demás. América Latina hace tiempo vino produciéndose un cambio donde actores no políticos empezaron a participar y es el mayor ingrediente de desavenencia que tiene el gobierno dominicano, la participación activa en política de empresarios, comerciantes y demás. De hecho, muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno las ha hecho adredes con ese tipo de, de planificación y con ese apoyo detrás. Si lo hacen actores políticos, de la vida política, creo que tiene otros ribetes. Hay una llamada, Fran. Y ha terminado. América Latina le ha pasado lo mismo. Aló, buenas. Buenos días. Sí, buen día. Gracias por bien, ser bien, la bien. primera llamada de hoy. Porque ahora llegó a la oficina sí, de 79 sí, y media. Te sí, sí. lo vamos a poner por radio también, Irka, para que ah, no te quede. Lo voy a poner por internet también, para en el celular. <risa> Exacto. Irka, claro, claro. pero yo no sabía que en el 20 el presidente de la República era el candidato, porque él en su discurso dice, y no hay ah. ninguna duda que en el 20 voy a ganar. Así lo dijo. Yo bueno. quiero que me digan si es él, candidato, para que ustedes vean que está el Tommy Maduro. Igualito, porque criticábamos mucho a Trujillo. Pero ustedes se recuerdan que Trujillo nunca tocó la constitución de la república para reelegirse. Pero ponía su muñequito de papel para que crean que no era él. Entonces él estaba gobernando y cumplía con las reglas de juego. Entonces, Ya dime, ¿cuál es el candidato por fin de tu partido? Gracias por tu llamada, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias. Muy amable, muy amable. Es muy amable, muy amable. Vamos a escuchar de acuerdo. ayer ya. Yo manifesté aquí desde el primer día que yo no estaba de acuerdo con ese discurso tan disparatoso del ah, presidente okay. de la República. Creo que debió eh, moderar su discurso. Yo desde el principio lo, lo manifesté aquí. Bien, para redondear el tema, que eh, hay, sí. en 1974 eh, Carlos Rangel eh, escribió que no es el, el que era el vicepresidente de, de Chávez. El segunda base de los gigantes. No, no, también. No es eso. Ay, un Carlos Rangel. Sí. Pues, este es un político, abogado e intelectual venezolano. Que escribió un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. El, la, el, el aspecto fundamental que Rangel planteaba ahí era lo siguiente. Y él decía, el problema es que nosotros en Latinoamérica nos hemos pasado la vida buscando el culpable de lo que nos pasa y nunca hemos hecho la mirada interior para darnos cuenta que los responsables somos nosotros. Vámonos a una pausa. En breve volvemos con más contenido desde mañana, mis amigos. No se vayan, no se vayan, vaya. no se vayan. No vaya. Y despiértense de ahí, de sacar...